Nati Natacha y Rafi Pina en montaña Rusa. rusas. Wow. La pareja artística compuesta por la cantante dominicana Nati Natacha y el productor musical puertorriqueño Rafi Pina publicaron un video en el, que disfruta, en el que disfrutaban de montarse en una máquina donde ambos se podían ver nerviosos ya que la misma era extrema. En un video se observa a ambos reírse del momento asegurando y un poco temerosos por los riesgosos de este juego. Más adelante se observa emocionantemente asustado pero con la adrenalina al flor de piel. Vamos bueno. a escuchar. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, baby. no pasa nada. Esto va a ser rápido. Tres, dos. No. Déjame verte, mamá. Tres... La grisa. Dos... Déjame verte, mami. Déjame ver. Agarra. El anillo, que no se te caiga. No, no pasa nada. ¿Qué pasó, pa? Ay, ay, ay, ay. Ay, lo van a arreglar eso. Ay, Dios mío. No, no. No, no, así. No, no, no, no. no así, mami, así. Y Ay. Cool. Nati Natasha con Rafi Pina. No perdón por las unas dos o tres malas palabritas que se filtraron por ahí, pero es que oye. no se marió, men. Ah, ah. no, no, no, no. Señores, tenemos no, el cumpleaños. A, a ese le reseteó el window a, a Rafi Pino. No, no, así, no. Sí, yo sí. no me di cuenta, ¿no? No, es que fue, es que fue muy rápido. Fue Fue pues sí. No, porque, o sea, es un estado, ¿verdad? Eh, no es normal el estado en el que están ahí, que provoca eh, esos juegos mecánicos. Entonces, eh, la adrenalina, ¿verdad? Y todas o sea, esas hormonas. Oye, sí, exactamente, o sea. Sí. Es que montarse un día de esto. Eh. No cuente conmigo para eso. <risa> no, en eh, eh, eh, las patronales del próximo año. Sí. Yo nunca me he montado en, en <risa> vainas así. Yo, yo he ido de que a la vaina y No, no. yo no, voy no. a ver, eh, a ver a los lo. La claro. A las patronales del próximo año. Los juegos de los patronales no, no, de aquí no, no, son no, nada no. comparado con eso. No, no, no. son ya extremos. Son Escúchame ya lo menos. que te voy a decir. A mí no me interesa <risa> de ninguna índole montarme en ningún juego de eso. <risa> para que tenga una idea, Villalona.